Una de las cosas más importantes que aprendemos a través del proceso de socialización son los roles sociales. Para entender qué son estos, hemos de recurrir a otros dos conceptos básicos de la sociología que son la posición social y el estatus. Tenemos como siempre aquí el mapa conceptual, pero previamente hemos de explicar qué es la sociología. Para ello nos ayudamos de un pequeño dibujo. La sociología es una de las ciencias sociales que considera la sociedad como una estructura compleja formada por diversos grupos donde los diferentes individuos interaccionan entre sí. Por lo tanto, tenemos una estructura general, la más amplia, que es la sociedad, que a su vez está formada por diferentes grupos sociales, formadas, formados estos a su vez por diferentes individuos. Por ejemplo, tenemos aquí un individuo que forma parte de diferentes grupos sociales. Familia, la escuela, su grupo de amigos y, por ejemplo, si juega básquet, un equipo deportivo. Estos son cuatro de los posibles grupos sociales de los que forma parte el individuo y la sociología, cuando estudia la conducta del individuo, lo hace en relación al individuo y los diversos grupos de los que forma parte. Esto es clave para poder entender lo que a continuación explicaremos. Hemos dicho que el grupo social es la unidad básica de estudio de la sociología. De esta manera podemos señalar cuál es la posición social de un individuo dentro de cada grupo social a partir de las funciones que ejerce dentro de ese grupo social, es decir, sus roles sociales, y el prestigio o mérito que tiene dentro de ese grupo reconocido, es decir, su estatus social. Por lo tanto... La posición social de un individuo dentro de cada uno de los grupos se define por las funciones que ejerce o roles sociales y el prestigio o mérito que se le reconoce dentro de ese grupo es su estatus social. Veamos un poco los roles sociales. Hemos dicho que son las funciones que ejerce un individuo dentro de cada uno de los grupos a los que pertenece y distinguimos entre un aspecto funcional y un aspecto moral. Lo mismo encontraremos después en relación a lo que es el estatus social. Respecto al aspecto funcional, el rol social define un patrón de conducta, es decir, una forma de actuar de acuerdo con la posición social que se desempeña dentro del grupo. Por ejemplo, si nos vamos al grupo de la familia, el rol social del padre o la madre, los progenitores, no es el mismo que el del hijo o el del hermano. Si nos situamos en el ámbito del colegio, nos encontraremos que el rol social que desempeña el profesor y el alumno son distintos. O, por ejemplo, si nos ceñimos a lo que es un equipo de básquet, no es el mismo papel que ha de desempeñar un pivot que un alero. Además de ese aspecto meramente funcional, también hay un aspecto moral, puesto que todo rol social lleva asociado un conjunto de obligaciones éticas y de asunción de responsabilidades. Por lo tanto, si lo aplicamos al ejemplo, tendríamos los progenitores tienen un conjunto de obligaciones Respecto a sus hijos, igual que los hijos, respecto a los padres. O los profesores, respecto a los alumnos, igual que los alumnos, respecto a los profesores. O, en un equipo de baloncesto, pues también hay un conjunto de obligaciones éticas, de ser solidarios, de apoyarse, igual que de asunciones de responsabilidad. Si un día yo simplemente no he descansado, no he entrenado y rindo menos, frente a los miembros de mi equipo tengo una responsabilidad moral. No he cumplido bien mi rol social. Igual que ocurría con los roles sociales, el estatus social también tiene un aspecto funcional y un aspecto moral. En el aspecto funcional señala una jerarquía, es decir, dentro de los miembros del grupo no todos tienen el mismo valor o importancia. Por lo tanto, acaba de definir una estructura de autoridad y de poder. Por ejemplo, en el colegio tendríamos que la autoridad o el mérito reconocido al profesor no es el mismo que a los alumnos. Se supone que está en un plano ¿no? de tener más conocimientos o más autoridad. Igual que dentro de los miembros de la clase, pues no todo el mundo tiene el mismo reconocimiento por parte de los demás o el mismo prestigio y por lo tanto eso lo sitúa también en una cierta jerarquía. Dentro de la familia ocurre lo mismo. Dentro de un equipo de baloncesto, pues no es lo mismo ser una persona con liderazgo que una persona que carece de liderazgo. Igual que hay ese aspecto funcional, hay un aspecto moral de modo que dentro de cada grupo, el estatus social genera un conjunto de derechos y de obligaciones diferenciados. Es decir, no todos los individuos tienen los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Las eh, obligaciones o los derechos están vinculados al eh, nivel que uno tenga dentro de esa jerarquía. Por lo tanto, por ejemplo, dentro de lo que es una familia, pues los derechos y las obligaciones son diferentes en función del papel social y del estatus que se tenga. Lo mismo ocurre dentro de una clase, lo mismo ocurriría dentro del equipo de baloncesto. Para acabar, ¿cuál es la función que tiene tanto los roles como el estatus social? Pues hacernos la vida mucho más sencilla. ¿Por qué? Pues la función básica es la de generar expectativas. Es decir, en la medida que yo conozco cuáles son los roles sociales o el estatus que una persona tiene dentro de un grupo social, yo anticipo, antes de que esta persona actúe, cuál puede ser de forma previsible su manera de actuar. Es decir, los roles y el estatus social generan expectativas que dotan de previsibilidad a las relaciones sociales. De modo que yo entro en una clase y de entrada supongo, anticipo, cuál posiblemente o previsiblemente será la conducta del profesor en el desempeño de la clase. O, de igual manera, lo puedo hacer con los miembros de una familia, los que forman parte de un equipo de básquet o los amigos con los que salgo a bailar a una discoteca. No lo parecía, ¿eh? Pero es una discoteca.